Para poder intercambiar entre documentos abiertos en Photoshop tenemos varias formas. La primera es dar un clic y poder ver cada una de las imágenes que están abiertas. La segunda opción sería ventana y dirigirme a cualquiera de los documentos que están abiertos. O el atajo de teclado más recomendable es control tabulador en una Mac y en PC sería Windows tabulador.